Dice que ese es un proyecto agrario Que está en Cabo Vete, Y eso está a un kilómetro de aquí Antes del Estadio Julián Javier Están en su terreno Son de las cosas que se ven aquí Bueno, este Dice el Gabinete Social De gobierno Oigan esto Que hay 100 mil 101 mil y pico de los que están en el programa, quédate en tu casa, que no son pobres. Hasta Dani Alcántara, el comunicador que está en el programa de César Medina, parece que, señores, ¿cuánta corrupción? 1.800 y pico de millones de pesos. Y lo bonito de casa es que la necesita, de verdad. Ay, que la necesita, no sé, esto es increíble esa vaina. Pero, vuelvo y repito, ya está bueno de denuncia. Este pueblo no quiere denuncia, este pueblo quiere acciones. Yo no quisiera pensar, yo no quisiera pensar, y, y, y yo sé que el pueblo está pensando eso mismo. Que Luis Abinader, que no se le ocurra, aquí dice, hola amigo, es Virginia, no le escribía porque se me dañó el celular de Samaná. Gracias, Virginia, gracias. Gracias, doña Virginia. Eh, eh, yo quiero decirle que no quisiera pensar. Vamos a ver esta llamada. Buena tarde. Oh, adelante, Samaná. Oh, adelante, Samaná. Yo me estoy llamando para ver que si la gente, los periodistas que eran bocinas, que estaban cobrando 200 mil y 300 mil. Allá los lo medidas de ese grupo ejemplo, ¿qué le van a decir al país ahora? Porque son tan moralistas. ¿Y qué le pueden ¿Y decir? Y si ahora yo no sabrá qué decirle. ¿Qué le pueden decir? No le van a decir nada. ¿Qué le pueden decir? <risa> que, que estaban en la papas. Mira, ahí quitaron cuatro periodistas, entre ellos Abigail Soto, Geradino González, Ramón Puello Baez, que cobraban 200 mil pesos. <risa> <risa> y por eso esos tipos se mataban se mataban este, <risa> por el gobierno los, los, ocho, los ocho años que duró Danilo son unos chelitos <risa> el boli el boli Valera, Bolívar Valera que son, dice que los peledistas lo suelten en banda que ya no quiere después de la visita que hizo al palacio ya y no quiere nada. Buena tarde. Buena, Omar. Sí, buena. Gran saludo para ti. Igualmente, igualmente. Mira, ese caso de estos de, de periodistas, bocina del PNB, del gobierno de Danilo, da vergüenza que un país donde hay tanta hambre y tanta miseria, aquí se estuviera derrochando tantos millones de pesos. Así es. Hay que ver la prioridad y la necesidad de gente que necesitan tener, aunque sea una tarjetita de esa Y estos buenos pendejos sirviéndose con la cuchara grande. Y tú ese el caso de, de César Medina, con... Digo, de César, no, es una de Trinidad del caso de Mileri Sí. Espérate en los próximos días que hay otro escándalo que se va a destapar por ahí, sobre unos terrenos también como otros... Es funcionario del PLD de aquí de Macorís. Ay, María Purísima, pues yo quiero ver eso pronto. Yo ya quiero... tú sabes. Pues gracias, hermano. Miren, señores, entonces, una van de calle, otra van de arena. Esos son de las cosas que el PLD hace. Pero el PRM también hace su cosita. Ustedes van a ver esto, señores. Ustedes van a ver esta locura. Aquí tenemos a Franklin Miese. Buena, Franklin, hermano. Bueno, Omar, aquí estoy deletándome con gracias, ese prestigioso programa. Omar, gracias, ya. Hermano. Yo estoy cansado de tanta denuncia. Yo me cansé de tanta denuncia. Ya tú te cansaste Me gustan tus orientaciones, pero ya yo no veo a nadie. Yo te veo a ti, pero yo me cansé de denuncia. Oye, que estaban cobrando? Eso hay que quitar. Que Hay un déficit, vamos a buscar su cuarto, vamos, vamos. Bueno, vamos, mira. para la Omar. Déjame decirte. Da calofrío ahora que tú hablas de ese déficit Hoy estaba viendo Los déficits que está afrontando El gobierno Estos son los resultados m Los déficits, señores, miren Esto va a ser terrible aquí, aquí va a haber una situación difícil El déficit fiscal Sobrepasa Los 400 mil millones de pesos Porque se han desplomado las recaudaciones por la cuestión del coronavirus. El gobierno va a tener que acudir a préstamos, a seguir endeudando el país. Entonces, se calcula, lo nunca visto, que el déficit va a llegar a un 13% del PIB. Eso es una cosa, mira, que a mí me calor frío. Vamos a ver esta llamada. Buenas tardes. Eh, Omar, oye, a donde comenzaron a meter la pata de los ¿Cómo tú crees que se le puede dar 160 mil pesos de una pensión a cuando eso se le puede dar, cuando eso se puede mantener 16 gente? Bueno, pero. No ni ni a vivir todo el tiempo? Oye, lo hizo, el tiempo lo, lo que ha, ha hecho vida? Luis Abinader, pero también lo han, he 30, oye, lo han hecho los PLDistas. Los PLDistas lo han hecho, los dos lo han pero hecho. 270. Sí, pero los otros han puesto 200 y 300 Está mal puesto todos los lados Pero vamos a ver esto de los PRMistas, señores Oigan, qué locura Miren, esto es lo más conchoprimesco que yo he podido ver en toda mi vida Yo, yo quiero que me, que, que me dejen ahí la llamada Déjenme ahí la llamada Para que ustedes vean esto Para que ustedes vean esto, miren Resulta que dos dirigentes del PRM en Baybé de Mao aspiraban a ser gerente del IAD en Mao. Y no había forma de ponerse de acuerdo. Mire que estamos ya a 3 de septiembre y el gobierno se juramentó el 16 de agosto. Y ya toda la gerencia del IAD, el señor Leonardo Faña, que fue hasta Dios que no lo pusieran en agricultura, que yo mismo. Yo mismo, por la actitud que asumió frente al ministro administrativo de la presidencia en el gobierno de, de Danilo Medina, con la cuestión de la mafia del ajo, yo mismo me solidaricé con él y dije, bueno, pues te saldría un excelente ministro de Agricultura. Pero con lo que Faña acaba de hacer hoy, ese señor se ha descalificado, es una locura. Ustedes van a ver esto. Porque eso es percibir el Estado Como que usted es dueño del Estado Para resolver problemas de disputas que tengan gente ¿Sabe qué locura hizo Faña? Y ustedes lo van a ver eso Les voy a presentar las discusiones de los diferentes dirigentes Del PRM que aspiraban allá Y la solución que Faña le dio a eso Los dos aspiraban a ser gerentes ¿Saben lo que hizo? Men Mira la solución mía es que el gerente y su gerente van a ganar lo mismo. O sea, con los cuartos del Estado, no, pero es una cosa. Dile a alguien que me la ponga. Y, y observen esto. Observen esto.